Bueno, realmente eh, mi cabello en principio, cuando era chiquis, era una tortura para mí. Porque siempre eh, fui criada como es que él tiene el cabello malo, es que toca cortar el cabello porque es que no se puede peinar y es que ella llora cada vez que la peinan. Entonces yo me crié con una idea de que mi cabello era horrible, porque aparte todo duró un tiempo calva, entonces fue un tema de... de de como de depresión, como de tristeza, de, de qué pena, y cuando crecía entonces yo quería otra vez que pasara algo, entonces empecé a hacerme trenzas, empecé a colocarme extensiones en mi cabello y en ese momento tenía como, como estaba como acomplejada con el tema, pero después eh, a la medida del tiempo que empecé a meterme en todo este tema artístico, a aceptarme como era, empecé a amar muchísimo más mi cabello, sabía que era mi identidad y empecé a amarlo, empecé a dejarlo ver, a quitarme las trenzas, a dejar tanta extensión, empecé a amar mi cabello y a, y, y a empoderarme y saber que lo que yo tenía en mi cabeza no era algo como me habían dicho desde pequeña que era algo feo, que era algo malo, sino que al contrario me, me, me generó identidad y apropiación de Angélica como negra, como una mujer negra.